Hola, ¿cómo estás? Otra maravillosa semana aquí desde Bogotá, Colombia en La Fe y Conquista trayendo las buenas nubes de Reino de los Cielos Mira que toda esta pandemia toda esta cuarentena todo lo que estamos viviendo, el Señor me hacía reflexionar y, y volvía a ese pasado mirando cuando no lo conocía Él. Cuando creí, no necesitará a Dios. Y este es el mensaje de esta semana. Cuando creí, no necesitará a Dios. Hoy en día vemos sociedades, vemos comunidades, vemos eh, familias, vemos hogares que están entendiendo que sin Dios no podemos hacer nada. Vemos naciones que se han parado. No, no, sus economías están por el piso. Y es así que el Señor me hacía recordar cuando yo decía, yo no necesito de ese Dios. Yo no necesito porque yo puedo depender de mí mismo, tener ese trabajo, trabajo, hacer lo que yo quiera. Y hoy en día vemos que por su misericordia poder predicar esta, las buenas nuevas del reino de los cielos y poder dar una voz de aliento o una exhortación con amor es lo mejor que podemos hacer para el reino de los cielos. Por eso el Señor me lleva a primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que, que nos dice: en la nueva versión, en la valera, versión valera, nos dice: busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Y la nueva versión, versión internacional de la iglesia nos dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia, realmente estás buscando el rostro eh, de, del Señor, realmente se está, te estás refugiando, realmente estás teniendo esa comunión con el Señor, realmente te está pasando cuando yo no conocía al Señor, que creías que no necesitabas del Señor, tú necesitas del Señor, tú necesitas su presencia, si tú dices que tú no necesitas de, de Dios, hay algo que está fallando en vuestros corazones, porque tú necesitas del Señor, necesitas tener ese ayuno, esa oración, esa comunión con el Señor, esa dependencia del Señor, porque nosotros dependemos del Señor. Por eso, esa, esa, esa palabra que dice que clama a mí, y yo te mostré, esos grandes secretos, esas grandes cosas, porque estamos aclamando al Señor, por todo lo que está pasando por las comunidades, por las personas que realmente no lo conocen, yo tengo esa fe y esa convicción que muchas personas lo conocerán, Muchas familias lo conocerán. Y es por eso que siempre le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro amado Rey. Comunidad, iglesia, hogares, familias. El Señor pide que realmente comiencen a buscarlo. Ya no más. Basta de justificaciones, de excusas. No más. No te pases lo que me pasaba a mí. Hasta llegar el punto de tocar, de tocar fondo. Viví en la calle y no fue lo más saludable. Vivir en la calle fue el, como ese Jonás en, eh, en esos tres días. Yo te pido, Iglesia, que comencemos a buscar al Señor, que comencemos a buscar de su presencia. Porque en Efesios 4.32 nos dice, antes de justos los unos con los otros, benignos misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Realmente tú estás perdonando a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, hijos, a, a tus padres? Yo te, hablo, yo te hablo en el ámbito colombiano. Aquí de pronto, no, el orgullo nos mata. No, no lo voy a perdonar porque me voy a sentir mal. No, llegó el cambio. Y como lo hemos hablado, nosotros ya necesitamos ver las cosas en el espíritu, no en la carne. Porque somos esa iglesia, la diferencia, esa iglesia viva y de poder. ¿Queremos hacer el cambio? ¿Queremos demostrar a los demás que realmente eh, vivir en Dios es lo mejor? Tú dirás, claro que sí, y muchos dirán, amén. Llegó el momento, iglesia, o oh, si tú de pronto no conoces de Dios y estás mirando este video, llegó el momento que Dios te está llamando, llegó el momento que Dios está mirando tu corazón, Está diciendo, hija, hijo, llegó el momento que me conozcas. Llegó el momento que tú escudeñes mi palabra, que entiendas mi palabra. Por eso Juan 5.39, mira lo que nos dice Juan 5.39. Escudeñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este pasaporte hermoso, como yo lo llamo, la Biblia. Aquí tienes la vida eterna. ¿Cómo depender del Señor? cómo seguir al Señor, cómo andar en sus, en sus caminos, cómo andar en la verdad, porque esa verdad nos va a ser libres, esa verdad te va a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y continúa diciendo, y ellas son los que dan testimonio de mí. Estas palabras, hermosas palabras, hermosos versículos, hermosos capítulos, dan testimonio de nuestro amado Señor. Y siempre debemos darle esa gloria y esa honra al Padre Celestial que nos tiene donde los tiene. No llegó el momento de quejarse. llegó el momento de darle gracias al Señor porque tienes un día de vida. Dale gracias al Señor porque estás mirando este video. Dale gracias al Señor que si tienes, aunque sea para tomarte un chocolate, un agua con pan. Dale gracias al Señor que no te pase lo que me, está, me pasó a mí. Que creí... No necesitará Dios, que creí, no necesita de su presencia en esos tiempos. Ahora le doy gloria y la honra al Señor, de que tengo hambre, tengo sed, y yo te invito a que tú tengas esa hambre y esa sed del Señor, glorificando al Señor, dándole la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que también nos dice Hebreos 10:36, 10, porque la paciencia os es necesaria. ¿Tú tienes paciencia realmente? No, es que no puedo estarme unos, unos cuantos semanas porque eh, ya me voy a alterar. Si el Señor ha tenido paciencia con cada uno de nosotros, ¿por qué no nosotros podemos tener paciencia en esto? En aprender, en escrudiñar, como lo dice Juan 39, las palabras, en aprender estas palabras hermosas, que es la vida eterna, que nos habla la verdad. Y continúa diciendo... Hebreos 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Más claro nos lo dice la palabra. Qué hermoso es. Yo te invito a que continúes en los caminos de Dios. Y si tú estás comenzando, te invito a que esta, eh, eh, comiences a, a orar. Y en unos momentos vamos a hacer la la oración de fe, para que tú puedas reconocer ah, y, y entender que sin Él no somos nada. Galatas 5.1 Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a esos presos en el yugo de, de ser un hombre. Siento que hay muchas personas que dicen, no, no puedo más. Necesito regresar a lo que yo era antes. O a los hábitos que, estaba, que era antes. Hoy el Señor te dice, en esta semana te dice, si yo te saqué de lo más vil, lo más profundo de este mundo, es porque me voy a glorificar en ti. Voy a hacer algo maravilloso. Pero sé paciente. Sé paciente. Porque estoy trabajando. Y lo que estoy haciendo, tú... No lo vas a creer, va a ser algo maravilloso. Estoy trabajando en la transformación de vuestro esposo, de vuestra hija, de vuestra esposa, de vuestros hijos, de vuestros nietos, de vuestras familias. Muchos vendrán a mí, muchos me adorarán, pero tengo esto es necesario que pase, nos dice el Señor. Y ya para terminar... Iglesia, un versículo hermoso que me lo dio hace unos minutos antes de comenzar esta, esta reflexión, eh, el Salmo 37, 4. Que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Te repito, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Realmente te has deleitado en el Señor? Te has, te has pedido, no le has pedido, que lo del carro viene después, lo del apartamento viene después. Que tengas una vida eterna con él, que ayudes a, a querer a los hermanos, que ayudes a reconocer que su Hijo Jesucristo te salvó y que tú tienes el consolador hermoso, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Deleítate y pídele esos anhelos de tu corazón. Que cada día tú quieres estar más en su presencia que cada día tú quieres amar al prójimo como Él te ama a ti recuerda que Él ha hecho muchas cosas por nosotros y pregunta para ti ¿qué has hecho para Él? ¿realmente has hecho algo para Él? ese precio Nunca vamos a poder terminarlo de pagarlo. Y todo lo que está haciendo Él, yo, yo sé que nunca vamos a, vamos a terminar de pagarlo. Estamos en deuda con el Señor. Una deuda muy grande. Que si tú crees que, que esa deuda fue no fue nada, perdona como te lo diga, estamos graves. Así que el Señor te dice que... Llegó el momento del cambio. Llegó el momento de entender que yo soy sus, tu sustento. Yo soy el que te fortalece. Yo soy el que te da ese refugio. Ahora te invito a que cierres los ojos y oremos. Padre celestial, Padre de la gloria, yo te pido, Señor, por aquellos, Señor, por aquellas nuevas personas en el nombre poderoso de Jesús. Y tú di, yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Y Redentor, reconozco que nuestro amado Jesús pagó un precio de sangre en ese madero Y me ha hecho libre en el nombre poderoso de Jesús Amado Señor, yo te pido por las demás familias, por los demás hogares, amado Padre Celestial Yo te pido Señor, que no les pase lo que me pasó a mí Señor Que tuve que tocar fondo Señor, que tuve que vivir en las calles Señor Para poder entender que Tú eres el sustento Tú eres el proveedor, Señor. Y lo más maravilloso, Señor, que tú pudiste hacer en mi vida fue estar en tus caminos. En cada día aprender, Señor, esta hermosa palabra, como dice tú, tú en eh, Juan 5.39, Señor. Para el celeste de la gloria, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú seas bendiciendo a cada familia, a cada hogar, Señor. Yo te pido por las madres, Señor, por esas madres que están orando por, vuestro, uh, por vuestros hijos, madres, también a aquellos padres que están orando por esos hogares, por esas esposas y esposas también están orando por esos esposos. Padre Celestial, Padre de la gloria, te pido por Colombia, amado Señor, te pido por esta nación, te pido porque tú seas cubriéndola de una manera sobrenatural, desde San Andrés hasta el Amazonas, de los llanos orientales hasta el Pacífico colombiano, Señor, te pido por las otras naciones, Señor, el que tú seas teniendo misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Toma el control de esta pandemia, Señor, bajo tu control y tu voluntad, amado Padre Celestial. Amado Rey, gracias por esta palabra y te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado. Nos veremos en otra misión, hoy en otra semana, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.